dirigida en 1985 por Sidney Pollack y protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford. En aquella película hay una frase que se ha quedado para la posteridad y que hoy nos viene al pelo, si me permiten la expresión, para presentar a nuestro invitado. La frase dice, todo se cura con agua salada, con sudor, con lágrimas o con el mar. Y es que hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a hablar de eso, del mar, de sudor... De lágrimas, de aventuras, de soledad, de vicisitudes y de cómo éstas nos transforman. Y además lo haremos de la mano de Kiko Tarongi. Kiko, muy buenos días. Ay, está silenciado Kiko. Estoy conectando con él a través de videoconferencia. Ahora. Ahora. Estupendo. Buenos días. Ahora sí que me escucháis. Ahora te escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Buenos días. <risa> Eh, Kiko Tarongi se autodefine como novada y aventurero. Es un profesional de los medios y su nombre y su voz, sin duda, le sonará en Televisión Española, Tele 5, 4, La Sexta, Antena 3, Telemadrid, Canal Sur y actualmente presenta el programa Aquí la Tierra los domingos en la 1. Como apasionado de la navegación, en 2013 Kiko lideró un reto, una experiencia que queda recogida en su obra Aislado que hoy nos viene a presentar. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Hoy nos vamos al mar a disfrutar de sus olas, así que sin más preámbulos, comenzamos. Aventurero, navegante y periodista enamorado del mar. A través de una experiencia vital pasó de presentador de televisión a náufrago en el Mediterráneo. A Kiko Tarongi, un naufragio casi le cuesta la vida en 2013. Una aventura de superación y crecimiento personal que narra en el libro Aislado, viaje al interior de un náufrago. Eh, Kiko, hablar de naufragio es una cosa muy seria, ¿no? Pues sí, ¿no? <ríe> A ver, yo siempre digo que la condición de náufrago viaja contigo donde tú vayas, ¿no? Eh, al final, cuando, cuando te has enfrentado al mar, has eh, padecido un naufragio tu vida se transforma personalmente. Yo soy otra persona después de, de lo que me ocurrió en el Mediterráneo en el año 2013, cerca de las costas de Túnez. Y, y sí, es algo serio, sobre todo porque a mí en la ofragia lo que me hizo eh, Paloma sobre todo es entender las cosas que son importantes en la vida y, y discernir y, y diferenciar claramente de aquellas que son accesorias y que no tienen ninguna importancia y a las que habitualmente solemos dar demasiada relevancia y no la tienen. Eh, ese fue el mayor aprendizaje para mí de, de un naufragio. Eh, me ha servido muchísimo para, para estructurar, articular mi vida de otra manera mucho más, eh, yo considero que bastante más inteligente. Eh, así que mmm, me alegra mucho saber que soy náufrago y, y llevar <risa> esa condición <risa> encima a, al cargo de, de los años que me quedan de vida, para mí es bueno, eh, es bueno. Nunca, nunca asocio el naufragio a un fracaso, sino todo lo contrario, a un proceso de aprendizaje eh, muy importante. Así que, bienvenido sea. Eh, hablamos, seguramente los oyentes se pregunten, ¿naufragio, naufragio es literal? Cuéntanos la historia, porque sí, estamos hablando de un naufragio, de un barco que, que, que se hunde y que tú tienes que salvar tu vida para bueno llegar a tierra y salvar tu vida. Cuéntanos, esto cuando hablamos de naufragio, ¿de sí, qué estamos yo, hablando? Yo estaba, sí, yo a ver, yo en el año 2013 estaba navegando de Algeciras a Estambul, como dice la canción de Serrat, en buena. una pequeña embarcación, en un trimarán de vela ligera, en un experimento vital, como digo yo, porque en el fondo lo que estaba intentando hacer era eh, conectar conmigo mismo, descubrirme, saber mejor de qué pasta estoy hecho, conocerme. Al final era eso, ¿no? Entonces decidí estar solo en el mar durante mucho tiempo, fueron casi tres meses, iban a ser más, lo que pasa es que con el naufragio se quedaron en tres. Eh, sobre todo para crecer como persona, ¿no? para, pues como digo, para conectar, para sentirme frágil, vulnerable y ver de qué modo eso me podía servir para madurar y para, y para crecer en habilidades y sobre todo eh, pues, convertirme en, en una persona más hecha. Y estuve navegando tres meses hasta que llegando a las costas de Túnez un temporal de viento mistral con olas de más de 8 metros y vientos de más de 100 kilómetros por hora, pues eh, me hizo naufragar, literalmente Una ola impactó en la embarcación, me dejó a la deriva Y estuve ya muchas horas luchando contra el mar Hasta que por fin, a eso de las 2 de la madrugada, alcancé la costa Y bueno, ya llegué a una playa, me enterré en la arena para no morir de frío Es una historia que tiene, que tiene muchos en recovecos y muchas aristas y, y muchas anécdotas y episodios Que se resumen, como decía hasta el principio del programa, en ese libro que se llama Aislado pero bueno, básicamente eso es lo que ocurrió, ¿no? Naufragio frente a las costas de Túnez, que eh, a punto estuvo pues, eh, de llevarme por delante, hablando de una forma coloquial. Aislado. ¿Por qué tiene ese título? Pues porque realmente yo estaba eh, aislado. O sea, yo cuando me fui a navegar, eh, partí de Algeciras, como decía, pues estuve eh, eh, meses solo en el mar. Totalmente aislado. Eh, mi embarcación y yo. Y eso me sirvió sobre todo para para hacer un viaje interior, por eso el, el libro mm. se llama Aislado, viaje interior de un náufrago, porque me, me sirvió sobre todo para, para estar mucho tiempo escuchándome, eh, tener mucha conexión espiritual. Para eh. que acción como esta en la que yo navegué que medía 5 metros y que no tenía ni siquiera una cabina, estabas demasiado expuesto, te sentías muy frágil, ¿no? muy vulnerable y eso te hacía estar muy conectado en un estado de alerta máximo y, y muy conectado contigo mismo. Y al final ese viaje de tres meses se convirtió sobre todo en, en una transformación personal y en un, en un viaje espiritual, ¿no? Como digo siempre, cuando estás tan expuesto a, a morir literalmente en cualquier momento, claro. eh, digamos que tienes el espíritu un tanto inflamado como está como más eh, conectado, más, eh, tienes una alegría de espíritu que quizá no muestras en el día a día cuando estás eh, pues en el mundanal ruido y metido en la vorágine del trabajo, en el trajín de gente de aquí para allá, porque no tenemos tiempo prácticamente para escucharnos. Y cuando estás tres meses navegando en solitario, tienes tú mucho tiempo para escucharte. Y al final eso, se, bueno, estás aislado, pero, pero tienes un viaje interior precioso. Me ha gustado esa expresión, me ha gustado la expresión de espíritu y espíritu inflamado. Antes nos has dicho que tu naufragio en ningún caso lo consideras un fracaso. Pero en realidad es algo, un sueño que tú habías planteado y que no llegó a término. Vamos a ver, no llegó a término con las expectativas que en cierto modo que se habían planteado, que era meses después llegar a Estambul. Kiko, ¿qué tenemos que agradecerle a eso que llamamos fracaso? El fracaso es, yo creo, que el, el, el escalafón primero del aprendizaje. Yo, a ver, en este viaje tenía varias misiones, objetivos por delante. Primero, yo quería poner en marcha algún, un proyecto de televisión navegando, entonces necesitaba imágenes, por eso me fui a navegar solo. Necesitaba conseguir imágenes que después me sirviesen para hacer un, un vídeo que a su vez me valiera, pues o me sirviera como argumento de venta a la hora de ir a una cadena de televisión a vender mm. un proyecto de televisión navegando. Eh, por otra parte necesitaba crecer personalmente, transformarme buscaba conectar emocionalmente con los proyectos eh, aprender a concentrarme eh, alinearme espiritualmente al final la parte física que es la de estar navegando se convierte en un eh, fracaso porque hay un naufragio y yo no consigo llegar de Algeciras a Estambul pero todo lo demás son éxitos al final consigo poner en marcha un programa de televisión que se llamaba Capitán Q en, en la 1, en la primera eh, por otra parte valoro muchísimo esa transformación personal que me hizo crecer a la bestia o sea que ahí tampoco hubo fracaso todo lo contrario, hubo un exitazo puestos a, a, a ser un poco más eh, conspicuos el mismo día que naufragué al final eh, pues eh, aplicando todo aquello que he aprendido del mar eh, con bueno, todo el conocimiento que tengo y también la intuición logré salvar la vida que fue el mayor éxito así que cuando hago un listado de de éxitos y de fracasos en el mismo proyecto eh, pues, eh, porque a veces nos quedamos solo con el titular ¿no? Fra sí. el fracaso de una empresa ¿no? el fracaso de algo que teníamos en, en, en mente hacer y sin embargo tenemos que ser menos, eh, menos estrictos con nosotros mismos ¿no? Menos, no tenemos que flagelarnos tanto y tenemos que darnos cuenta de que detrás de, de un fracaso en mayúsculas hay muchos éxitos que, que hay que saber leer entre líneas que quizá tienen, hmm. que se escriben con unas mayúsculas mucho mayores. ¿no? Eh, en mi caso fue, para mí, eh, evidente. Naufragio y fracaso en un viaje, pero exitazo porque salvas la vida, exitazo porque pones en marcha un proyecto de televisión y exitazo porque creces y te transformas personalmente. Pues al final, fracaso, fracaso, uh, no, yo verdad. no lo considero. En tu obra afirmas que los pequeños gestos pueden cambiar las cosas. ¿Bajo qué circunstancias, cuéntanos, descubriste o llegaste a esa conclusión? Porque, a ver, todo aquello que hacemos en, en, en pos de mejorar, eh, aunque sean pequeñas cosas, o todo aquello que, que, que intentamos proyectar en nuestra vida y en la vida de los demás para mejorar las cosas, aunque sean solo un poco, eh, se tienen que valorar en su justa medida, ¿no? Tenemos siempre la tendencia a pensar que, que todo debe valorarse en cantidad, ¿no? Y yo, y yo pienso que la calidad es mucho más interesante. Entonces, si haciendo o si teniendo un pequeño gesto podemos mejorar la vida de alguien, eh, ostensiblemente, el, al final, no, no, ese pequeño gesto, esa pequeña cosa, ha, ha producido un, o ha generado un cambio enorme en, en otro ámbito, ¿no? En otro escenario. Y, y esto es. Algo que podemos aplicar en, en el día a día, ¿no? Pues cuando hablamos de, de cuidar nuestros mares, de, de cuidar el medio ambiente, el entorno, de, de hacer crecer a los que tenemos alrededor, de querer, de amar, de, de proyectar nuestra simpatía en, en los demás. Eh, pequeños gestos pueden hacer muchísimo, muchísimo. Yo creo que es bastante evidente. Kiko, ¿qué da más miedo? ¿La certeza del peligro o la incertidumbre de la travesía? Las certezas dan menos miedo, aunque haya peligros eh, como son certezas, dan menos miedo al final las incertidumbres <risas> generan más ansiedad e inquietud pero, pero yo siempre digo que el éxito en, en, en todo proyecto está en la partida no, no podemos quedarnos en casa pensando qué puede ocurrirnos si hacemos tal o cual cosa eh, el riesgo que tomamos cuando, cuando eh, damos un paso al frente y tomamos una decisión que consideramos que es importante para mejorar nuestra vida siempre hay que arriesgar y siempre hay que partir. Y ese es el exitazo de, de, de cualquier eh, proyecto, el, el dar pasos, el tomar decisiones. Al final cuando tomamos decisiones somos mucho más felices porque tenemos la sensación de que aquello que, que hacemos o incluso las cosas que nos ocurren son producto de decisiones que hemos tomado y no de, sabes, que no, no, son, no son, digamos, eh, que proyecciones arbitrarias que nos llegan del cielo sí como que castigos. caen del cielo sí no no nosotros damos pasos y, y tomando decisiones eh, estamos siempre en el camino correcto no aunque nos equivoquemos no pasa nada pero estamos siempre andando la senda la senda que tenemos que andar uh -huh. entonces eh, yo siempre prefiero la incertidumbre eh, pero sabiendo que, que estás dando pasos, ¿no? Y, y los miedos, las certezas, bueno, eh, están ahí. Y como son certezas, no deberían darnos tanto miedo. ¿no? Claro. Tres meses solo, aislado, a merced de las olas. ¿Qué fue lo más complicado? ¿Manejar lo que te rodeaba? O sea, manejar o asumir o aceptar o, o sí, manejar lo que te rodeaba o lo que pasaba dentro de tu cabeza. Siempre lo que ocurre en tu cabeza es más complicado de manejar, no es más es más complejo. Que ese. Más te está ahí chillando eh, en la vida. también estaba dentro de sobre todo sobre todo porque el, el periodo de transición entre, entre la persona que eres cuando partes y, y esa evolución que se va que se va consiguiendo durante los meses de navegación en solitario eh, ese proceso eh, es un proceso muy intenso intenso eh, te cansa mentalmente. Pero, pero es muy gratificante, con lo cual al final eh, esa parte digamos emocional, eh, que en principio puede resultar más eh, difícil lidiar con ella, al final va un poquitín como la seda. Y sin embargo las, las cosas más mundanas, como qué voy a comer hoy, dónde voy a dormir, qué va a pasar con el viento, va a cambiar, van a crecer estas olas que me están volviendo loco, voy a poder eh, dormir esta noche en condiciones, era lo que más me me flagelaba y, y me castigaba y me fustigaba mientras iba navegando. ¿no? La parte física eh, iba mermando mientras la, la, digamos, la capacidad eh, mental y la parte espiritual iban creciendo. Y te das cuenta de que realmente son muchísimo más importantes y fuertes las partes espirituales y mentales que las físicas. ¿no? Porque tú puedes ir mermando físicamente y sin embargo tienes una fuerza interior sí. que, que tira de ti a la bestia. Sin embargo, tú puedes estar muy fuerte físicamente, pero si tú estás eh, eh, anímicamente hundido, pff, casi casi, pues, eh, estás condenado a, a fracasar, pero ahora sí a fracasar con mayúsculas. Cuéntanos así un poquito, en, muy en resumen, cómo fue la historia. Nos has dicho que partió desde, desde el proyecto de generar una serie de imágenes, vivir la experiencia, pero ¿qué ocurrió? ¿Dónde te embarcaste? ¿Cuáles fueron así un poquito muy someramente las etapas? ¿Y qué ocurrió para que ocurriera un naufragio? Sin querer hacer spoilers pues, de eh, tu mira, libro, yo tenía, que francamente tenía... recomiendo. <risa> no, <risa> sin contar nada del libro. Por no, el libro además hace, hace mucho hincapié en detalles, en episodios históricos, en astronomía, en cosas que mm, a mí me gustan chico. mucho. Y también, bueno, por supuesto en las emociones que, que supone un viaje de este tipo. Yo cuando partí de Algeciras no tenía ninguna fecha para llegar a Estambul. Yo me lancé a navegar y dije, bueno, tardaré lo que tenga que tardar. Eh, en principio yo sabía que en menos de seis meses no iba a poder hacerlo. Es, es muchísimo recorrido para una embarcación como la que yo llevaba y además yo tenía que dormir eh, parado, no podía seguir navegando mientras dormía eh, en fin, tenía muchos handicaps desventajas que quizá en un barco de mayor porte, ¿no? de mayor eslora, pues no tienes el caso es que, bueno, partí de Algeciras fui, crucé lo primero el estrecho de Gibraltar estuve costeando eh, Marruecos, después volví a la península desde el Cabo de Gata fui avanzando por todo el Levante, por toda la eh, zona oriental de Andalucía y por todo el Levante español hasta llegar a Javia y en Javia ya pegué el salto a las islas, a las islas Baleares, primero a, a Formentera, después a Mallorca y después a Menorca y de ahí a Cerdeña realmente yo al principio costé mucho sobre todo porque necesitaba obtener muchos testimonios de gente, uh -huh. necesitaba entrevistar gente para hacer este, este vídeo de presentación digamos de un formato televisivo y necesitaba entrevistar a gente española por aquello del idioma claro. y luego ya ahora que conseguí todas esas imágenes ya empecé a avanzar más rápidamente y avanzar en mi mar abierto y etapas más largas y también más arriesgadas y estando en Cerdeña pues eh, puse prueba, prueba a Túnez con la idea de llegar en tenía que llegar en menos de 72 horas porque era el tiempo que tenía, el periodo de ventana que tenía antes de la llegada del temporal que se anunciaba ya con, con esos vientos que digo eh, racheados de más de 100 kilómetros por hora y olas muy grandes y bueno, partí el día 8 de noviembre de, de Cerdeña y bueno, pues casi casi a la hora de comer ya me di cuenta de que no iba a ser capaz de llegar. No había soplado demasiado viento por la mañana, había avanzado muy poquito y, y tenía dos opciones, o darme la vuelta y volver al punto de partida para esperar. esperar que pasara todo el temporal, que podía durar días, y partir más tarde, o arriesgar. Y la verdad que en ese momento pues, me dio por arriesgar. Bueno, fue una decisión que tomé, quizá algo irresponsable, pero bueno, eh, ya no puedo hacer nada, ¿no? La tomé. Aprendí <risa> <risa> muchísimo de, de esa decisión que tomé. Y, y cuando estaba llegando bueno, a unos 20 30 kilómetros de las costas de Túnez, una ola enorme, enorme, pues impactó contra la embarcación, partió uno de los pernos de acero, me dejó a la deriva sin gobierno durante muchas horas en las que estuve, bueno, pues sobre todo gestionando el miedo. Que hay, una, hay una buena forma de gestionar el miedo que es manteniendo la cabeza muy ocupada. ¿no? Yo, me fueron surgiendo un montón de problemas en esa tarde-noche y yo pues tengo que decir que lo que hice básicamente fue eh, implicarme al 100% cien en intentar buscar soluciones a esos problemas y prácticamente no cabía otra cosa en mi cabeza, problema-solución problema-solución, problema-solución, y lidiando así pude estar horas eh, gestionando bien eh, o en todo momento manteniendo a raya el miedo estuve muy preocupado, pero no tuve miedo, y al cabo de pues, pues eso, desde que impactó la ola con la embarcación, al cabo de unas seis, siete, ocho horas eh, llegué a esta playa de la costa tunecina y y ya me enterré. Llevaba casi tres meses navegando, estaba destrozado físicamente, pero, pero esa transformación personal, ese viaje interior, eh, estaba ya muy, muy, muy avanzado. ¿Lo de me enterré también es literal? Sí, sí, me enterré en la arena porque estaba muerto de frío. Y la única forma de no morir de hipotermia por la noche era esa. Cabé un agujero de medio metro en, de profundidad en, en unas dunas y estuve enterrado allí toda la noche esperando a que, a que llegase la mañana, se hiciese la luz del día y poder buscar ayuda y sí, sí, literal literal. de hecho, de hecho fue curioso porque llevaba tres días prácticamente sin dormir nada porque con, con todo esto del temporal claro, y, de, claro. y del mal tiempo, prácticamente no había tenido tiempo de echar una cabezada y cuando llegué a tierra estaba muerto de sueño muerto de sueño pero estaba tan eh, inquieto y tan alterado físicamente que no podía dormirme me acuerdo que estaba enterrado y e involuntariamente me, me temblaban las, las, los músculos del cuerpo. Tenía como pequeños espasmos y calambres eh, más pues, propios del frío ¿no? y, de, y de todo el tiempo que llevaba ahí forzando peleando. la musculatura. Y, y sin embargo estaba muerto de sueño, era una paradoja. Yo intentaba cerrar los ojos, muerto de sueño, pero no me podía dormir. Aquello era como una tortura, una tortura medieval. Porque era una, una cosa que bueno, eh, nunca me había ocurrido, la verdad. Nunca me había pasado algo así. El, el estar muerto de sueño y no poder dormir. Es una cosa como que no tenía mucho sentido. ¿Qué es, muy, ¿Qué es lo más duro? En términos generales, no me refiero simplemente lo que es el naufragio, sino durante todo el, toda la aventura, los tres meses. ¿Qué resultó más duro? ¿La soledad, la nostalgia, el miedo o el silencio? O quizá hay alguno más que se me escapa. Yo creo que lo más duro era el sufrimiento físico, ¿eh? porque al final eh, nostalgia soledad son, son episodios muy pasajeros, y bueno, son punzantes, pero son muy pasajeros. Sí, Al final tú estás apartar. solo porque lo has elegido. Estás solo porque voluntariamente has escogido estar solo. Porque, porque crees que es una fórmula para, para crecer personalmente. Y sin duda lo es. ¿eh? En ese sentido yo creo que no me equivoqué. Y, y me pesaba más toda la parte física. El dormir en intervalos de 12 minutos. Yo dormía todos los días 12 minutos. Me despertaba, me aseguraba de que no venía ningún barco, de que no tenía ningún problema alrededor. Volvía a dormir 12 minutos... Y así día tras día durante tres meses. O sea que a nivel físico estaba muy castigado. El salitre, el mar, al final también físicamente la piel te la dejan, bueno, está llena de heridas, de cortes, de magulladuras. Eh, tenía algunos eccemas y, y, bueno, heridas en la piel que no sabía muy bien ni, ni cómo habían salido ni, ni por qué. Pero tenía la sensación a veces de tener escamas. Era como un pez. Y, y luego las comidas, eh, pues comes latas, comes comes mal y además comes siempre a destiempo y nunca comes caliente, no tienes una ducha para, para no sé, para sí, una para duchita enojarte, de agua caliente ¿no? que siempre sí. te viene bien, te templa, ¿no? Eh, el café por la mañana, no tenía café, yo me levantaba y no tenía café, es una cosa que, que no tendrás en la cabeza cuando estás en tu casa, ¿no? Te levantas y pones la cafetera, aquí <risa> sí. no hay café. Entonces, al final físicamente estaba muy, muy demacrado y muy castigado y eso era lo peor, mucho peor que, que la parte que la parte mental o, o espiritual, porque ya te digo que estas estaban creciendo tanto que, que era muy gratificante saber que estabas experimentando esa mejoría. Entonces, eh, lo más duro es lo físico. Para mí siempre es lo físico. Aislado, viaje interior de un náufrago. Kiko, ¿a quién le hablas en tu obra? Pues, eh, fíjate, cuando yo volví de este naufragio no tenía ninguna intención de escribir un libro. De hecho, a mí escribir me da bastante, o me daba bastante pereza, porque implicaba un ejercicio de, de uh -huh. disciplina, ¿no? Levantarte pronto, estar muchas horas delante del ordenador, en fin, no, no entraba en mis planes. Sin embargo, después de sentir todo lo que sentí eh, tan intensamente, eh, una vez que llegas a tierra y calibras tus emociones, y te das cuenta de lo que has pasado, y de lo cerca que has estado de la muerte, y de cómo en algunos momentos has estado prácticamente convencido de que te ibas a morir todo lo que ha rondado tu cabeza, me parecía tan injusto no compartirlo, yo me dije, bueno, si, si puedo escribir todo esto y con que solo haya una persona en el mundo que después de leer este libro se sienta mejor o, o encuentre esa luz que ahora mismo no, no, no haya al final del túnel o, o disipa las dudas que tiene en la cabeza, o sus inseguridades o sus miedos, yo ya me daré, vamos, por, por eh, premiado. Y de hecho lo escribí, se vendió muy bien, en las dos primeras ediciones que hice autoedición, después ya entró en la editorial HarperCollins, y, y mucha gente me ha escrito desde entonces y, y me ha dicho que me ha dado las gracias. Y mira, este libro está escrito desde el corazón, eh, me ha encantado leerlo y sobre todo me ha aportado mucho para, para afrontar otros desafíos que tengo yo en mi vida, otros problemas, otras circunstancias adversas como las que tú tuviste. Bueno, cada uno puede aplicar eh, todo lo que aprenda en este libro y, y lo digo desde, desde la más pura humildad. ¿eh? Paloma, no, no soy ni académico, o sea, no soy psicólogo, quiero uh -huh. decir, no doy sí, lecciones sí. de vida a nadie. Yo solo cuento a la gente cómo estaba yo eh, emocionalmente, por qué decidí hacer esto y todo lo que me vino después, no todo lo que yo aprendí, todo lo que me fortaleció y, y todo lo que me hizo ver la vida de otra forma. Y hay muchísima gente que me lo ha agradecido personalmente. Con lo cual, esa era la misión de, de escribir este libro, ¿no? el, el ayudar a los demás. Es que en realidad tú nos hablas de un naufragio, de un naufragio literal, pero ¿quién está exento de naufragios en su vida, verdad? Claro, es que yo siempre digo que era un náufrago en tierra. Claro. ¿no? Ah, pues, Ahora también eso es lo he sido peor todavía. He sido un náufrago que en... me falta hacerlo en el aire. Pero yo he sido he sido náufrago en tierra y en el mar. Y, y además no, no, no voy a decir que me jacto de ser náufrago, pero pero ni me van a glorio, pero estoy muy contento de haberlo sido porque porque detrás de ese naufragio ha habido un proceso de aprendizaje bestial. Entonces, eh, no, no me arrepiento. O sea, es que no me arrepiento, no, porque tampoco es una decisión que yo tomé de ser náufrago. Pero quiero decir que si, si pudiese volver atrás en el, en el tiempo, querría volver a ser náufrago. Eh, y contarlo, claro. Pero bueno, claro, vale. esos náufragos que no lo cuentan, desgraciadamente. Pero, so, so pero yo era náufrago llevan. en tierra. Y muy cuando hay una frase que solemos escuchar mucho bueno, la solemos escuchar y la utilizamos algo así como cuando una persona pasa por una situación extrema, cambia eh, ¿necesariamente cambiamos a mejor? ¿o también existe la posibilidad? en tu caso, rotundamente dices que cambiaste a mejor, que te autodescubriste y un montón de, de experiencias contigo mismo, ¿pero crees que en general todos los que pasan pasamos por una situación extrema, ¿cambiamos a mejor? yo creo que sí yo creo que sí, que todo el mundo cambia mejor. Habrá alguna excepción. Sí, no, claro. no, no, lo sé, pero yo creo que sí, porque eh, al final, como te decía, sobre todo, sobre todo este tipo de, de experiencias lo que te dan es más clarividencia, ¿no? Más, más eh, arrojan luz sobre muchas dudas y, y te dan, y te dan una capacidad para ver lo que antes no veías, que, que yo creo que solo se puede. Eh, convertir o solo, se puede, o solo puede evolucionar en que, en que te conviertas en alguien mejor, en alguien que tenga eh, más capacidad para afrontar eh, desafíos, retos y por, y, por supuesto, para ser más útil a los demás. Pues yo creo que todo el mundo mejora. Igual hay alguna excepción, pero me parece que todo el mundo mejora. ¿Y tu experiencia personal, si no es indiscreción en qué sientes tú que, que el Kiko renovado es mejor? Pues es un yo, yo soy un tipo que ahora... Eh, focaliza más en lo importante. Antes eh, eh, me perdía y divagaba mucho en, en tonterías, en nimiedades, en cosas que realmente no tienen demasiada importancia, que son más mundanas, pues eh, como les ocurría a los santos un poco díscolos antes de antes de, de, sus... <risa> de ver la luz. <risa> pues algo así, no. es como que ves la luz, ves la luz y entiendes que, que las cosas importantes son otras y centras más tu esfuerzo, tu energía y toda tu atención en esas cosas. Esa sería básicamente la, la, digamos, la, la parte más eh, eh, destacable uh -huh. del asunto. Luego, por supuesto, mejoras en muchos otros, otros aspectos que ya son como más personales, pero que también, también cuentan. ¿no? Eh, yo ahora soy una persona que adquiero mayor compromiso con los proyectos, tengo mayor capacidad para, para conectar emocionalmente con las cosas, estoy más alineado espiritualmente, por supuesto, mucho más, me siento muchísimo mejor y me, y me encuentro o me observo desde fuera y, y entiendo que ahora sí que estoy andando el camino correcto. Antes no. Um, cuando, cuando digo lo del camino correcto, no me refiero, también para la gente que nos escucha, no, no quiero decir que estuviese andando es que el perdido, camino del ¿no? Pecado, ¿eh? no, no van por ahí los tiros. Me refiero, me refiero, me refiero a, que, a que tú eres plenamente consciente de que, de que, de que no estás andando el camino eh, por el que tienes que ir, de que, de que realmente no sabes qué quieres con tu vida. De que pues, eh, no sabes si tienes que coger tal o cual cosa, eh, no haces caso a tu corazón, eh, no, haces no haces caso tampoco a tu, a tu cabeza, mm -hmm. estás muy perdido, divagas, divagas, básicamente divagas. Entonces eso es lo que me ocurría a mí antes y eso es lo que pues de pronto después de toda esta vorágine de sentimientos, de emociones y, y de intensidades, que son tres meses que, pa que parece que pasan rápido pero que son no. intensos, claro. eh, pues se genera un kiko mucho más inteligente emocionalmente. O sea, ese es, ese es desde luego un gran premio, una gran ganancia. Ante, ante el mar, ante la inmensidad de la naturaleza, ¿somos tan insignificantes? Sí, sí, lo somos, sí lo somos. Y además hay una cosa maravillosa, cuando estás solo en el mar y, y miras alrededor, 360 grados alrededor, y estás viendo además a, a muchísima distancia y lo único que ves es agua y cielo, ya no solo que te sientas insignificante, que lo eres. Es que eh, se, produ se produce ahí un ejercicio de, de digamos, de, de excavación o de, o, de, o de viaje espiritual muy importante. Eh, eh, todo, todos los sentimientos se exacerban se exageran, ¿no? La nostalgia es mucho más... Eh, eh, intensa de lo, que, de lo que es Cuando estás, por ejemplo En, en, no sé, en una calle de Madrid y sientes nostalgia sí. o melancolía mm -hmm. Bueno, pues en el mar Esto se, se multiplica por mil eh, Pero también las cosas buenas eh, Tu amor, tu amistad por los, o sea, tu, tu amor por los demás eh, Sentimientos como la amistad eh, La proyección espiritual Todo esto también se transforma y se proyecta Y se, y se multiplica por mil Entonces es cuando te das cuenta De que, de que te quieres espíritu Mucho más que cualquier otra cosa y cuando, y cuando eres consciente de que eres espíritu, es cuando te das cuenta de lo pequeños que somos, ¿no? de que nuestro cuerpo al final no es más que, eh, no voy a decir una cárcel para el alma, como decían los eh, místicos, eh, me parece que era Sócrates ¿no? pero, pero sí, que, sí que te das cuenta de que lo material realmente, y eso incluye el cuerpo también, la parte física eh, es un poco eh, no, tiene, no, tiene, no tiene valor no tiene, no tiene peso no tiene peso específico en nuestra vida la parte espiritual es muchísimo más eh, grande y, y mira, por utilizar un término muy, muy juvenil, es, mola mucho más la parte espiritual <risas> que la parte material, que la parte física. Y eso, eso en el mar, eh, esa sensación cuando estás solo en el mar, sobre todo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se ponía el sol y empezaban a salir las estrellas y el día estaba en calma y la mar estaba como un plato. Todas las estrellas que estaban en el firmamento se reflejaban en, en el mar, como uh, si un espejos. Entonces, tú tienes la sensación de estar como volando o, o gravitando en una nave espacial a través del cosmos. Entonces, era imposible no sentir espiritualmente una grandeza y una conexión con quien esté ahí arriba eh, vigilándonos y velando por nosotros, que es muy difícil que se produzca cuando estás en tierra, en, en el metro de Madrid. Lo digo con todo. Me encanta Madrid, eh, esto no tiene nada que ver, pero y me encanta. Sí, es por comparar dos entornos. Pero, claro, no es lo mismo pasear por las calles de Madrid que estar en una situación así a la hora de conectar contigo y de, de mirar hacia adentro con ¿no? el silencio, paz, tranquilidad entonces esa parte de, de, de refrendo de lo que somos espiritualmente hace que, que declinemos un poco o bastante lo que somos a nivel físico por eso, por eso nos sentimos tan pequeños ¿Qué resultaba más intenso esos días de calma chicha solana que no hay una brizna de aire que el sol cae en justicia y encima reflejado por el mar o esas tardes o esos momentos de oleaje viento complicados qué, qué, qué es más duro eh, <ríe> físicamente cansa más el oleaje pues sin duda pero tienes que currar pero, no sí si me permite pero, la expresión pero, pero realmente te sientes más, más activo no claro. eh, no te contagias de, ese, de esa sensación de del letargo que tiene el mar cuando está todo absolutamente todo en calma. Y sobre todo es que la calma genera inquietud en los marinos de toda la vida. Cuando estás con olas y con viento, eh, bueno, es que es lo que hay. Lidias con eso, navegas, avanzas mm -hmm. más rápido, mm -hmm. que es lo que también gusta, y, y estás disfrutando de la navegación. Pero cuando todo está en calma, eh, da la sensación de que en cualquier momento va a salir un, un, un tiburón enorme de, <risa> claro, claro. de debajo del agua. Y te Fíjate que siempre Fíjate, siempre los momentos de tensión en las películas de tiburones y de, y de, y de digamos, de tragedias en el mar vienen precedidos siempre de un, de un cierto periodo de calma. Es que Estás tranquilo sí, sí, sí, sí. y de pronto, ¡boom!, llega ahí la sorpresa, ¿no? el, el susto. Entonces, sí, es bastante más inquietante la calma que, que, el, que las olas y el viento. Bastante más inquietante. Tu libro es, es extenso, está repartido en muchos mmm, capítulos cortitos en los cuales hace referencia a momentos concretos y es muy curioso observar un cambio de ánimo casi de una página a otra. ¿Qué, qué nos mueve en términos... Salimos incluso salimos de, de tu epopeya, ¿no? ¿Qué nos mueve al ser humano a seguir siempre adelante? Bueno, eh, no nos queda otra. Bueno, sí, esto nos <risa> no nos dijeron. Nadie otra. nos dijo que esto iba a ser más no otra. Es que el ser humano está, está, es como si cuando naces te ponen en un pequeño tobogán, bueno, pequeño tobogán que puede, que puede tener 100 años de longitud, te ponen en un tobogán y vas cuesta abajo. Es que es muy difícil ir cuesta arriba, o sea, ya tú vas cuesta claro, abajo. Claro, claro. Entonces, eh, no nos queda otra. Eh, al final, eh, por eso el ser humano tiene esa capacidad de, de, o esa fortaleza para recuperarse, para, para luchar contra lo que parece que, que no se puede luchar, porque al final estás en un tobogán y el tobogán te lleva. Luego yo puedes tomar decisiones para ir más rápido, más despacio, eh, bueno, eh, o disfrutar más del viaje, menos, <risa> ir acelerado, pero, pero siempre vas hacia abajo en un tobogán, entonces eh, si asumimos eso ya tenemos una gran parte del trabajo hecho, eh, bueno, somos fuertes, el, el ser humano es fuerte, tiene, tiene herramientas para ser fuerte, otras veces, a veces lo que pasa es que no sabemos utilizar esas herramientas a mí me pasó durante mucho tiempo que, que bueno, la caja de herramientas siempre ha estado ahí hay que saber utilizarlas y claro, saberlas sacar sí. el mayor partido pero en principio todos tenemos mimbres para hacer un gran cesto con nuestra vida Tres meses que supongo que hubo días maravillosos y momentos mmm, tremendos ¿Hubo algún instante en el que llegaste a pensar, la, a barajar la posibilidad de tirar la toalla o nunca? No, no, nunca, nunca barajé la posibilidad de tirar la toalla. Eh, no, no va conmigo, Eso, yo también pienso que va con las personas, claro. no, no va conmigo. Eh, sí que es verdad que algunas veces pensaba, digo, bueno, como este viaje siga durando, o sea, dure seis meses más, y con lo que eh, llevo. voy a llegar a, a, a Estambul consumido. Aparte de que voy a llegar consumido físicamente, me voy a morir de frío, porque ya eh, yo naufragé no en el mes de noviembre. Eh, Uf. Ya empezaba a hacer fresquete algunos ¿Qué? días. Y según te vas acercando hacia, hacia la zona de Asia, que es una zona más continental, todavía hace más frío. Y, y bueno, yo decía, no voy, a llegar, voy a saludar a los, a los pingüinos cuando llegue a, a Estambul. Pero, pero no, nunca tuve, nunca tuve idea de tirar la toalla porque para mí lo más importante era sobre todo eh, experimentar esa transformación personal. Y en ese camino eh, había notado mejoría desde el primer día, con lo cual andaba fuerte anímicamente. Y, bueno, poner en marcha mi proyecto televisivo, ¿no? Y, y también en eso estaba, o sea que no... no nunca, tuve, nunca tuve idea de tirar la toalla. Porque el objetivo no. del viaje, sobre el mapa, era llegar desde, desde Algeciras a Estambul, pero la vida te dejó en Túnez. ¿Tienes la sensación de que tu viaje lo completaste? Eh, sí, completé mi viaje porque al final... Eh, a veces las, las personas cuando, cuando hablan de este viaje, cuando se centran en él, evidentemente, como no lo han vivido tan intensamente como yo, pues y a mí me pasaría lo mismo. Te centras en la parte eh, física, mental, tangi mm, o sea, mm, física mm, tangible mm. Del, del proyecto, ¿no? Un chico sale de Algeciras, quiere llegar a Estambul y naufraga en Túnez. Entonces, bueno, eh, el proyecto se rompe, eh, él no ha llegado al final de su viaje. Sin embargo, para mí, lo más importante cuando me lancé a hacer esto, yo escogí de Algeciras a Estambul porque tenía que escoger un, un lugar de llegada, porque si no me tiro toda la vida navegando, es decir, necesitaba acotar en el tiempo, claro, limitar sí. de algún modo el viaje. Dije, voy a ver si llego a Estambul, pero podría haber dicho, voy a ver si llego a, yo que sé, a, a otro sitio, a la antigua sí. Alejandría, al Cairo, pero bueno, decidí Estambul. Entonces, eh, es verdad que no terminé físicamente ese viaje, porque naufragué en Túnez, pero sí que empecé un viaje de transformación uh -huh, uh -huh. en Algeciras y sí que lo concluí con el naufragio. De hecho, si yo hubiese llegado a Estambul sin naufragar, seguramente mi transformación personal, emocional, eh, habría sido eh, Otra. diferente y, y no tan intensa. Seguramente no habría llegado un, a un grado eh, como, como el grado al que llegué o a una escala tan alta como, como la que alcancé. Entonces, eh, podría haber concluido físicamente el viaje de Algeciras a Estambul y, sin embargo, haber dejado inconclusa la parte de transformación personal en el modo en que estas, eh, yo la he experimentado, ¿no? en el modo en que, en que la he podido vivir. Entonces en ese sentido estoy contentísimo porque el viaje, el viaje espiritual sí que lo terminé, lo terminé eh, además por todo lo alto. vamos ¿Tú eres más de, de pensar que existe la mala suerte o por el contrario eres de las personas que piensan que no hay mala suerte sino que existen malas decisiones? A ver, eh, la mala suerte existe. Eh, lo que pasa que, bueno, existe... Eh, las cosas pasan, digamos que las cosas pasan. No ni... A veces son malas, pero yo no, o sea, no hay nadie que esté orquestando nuestro fracaso ni nuestros eh, ni nuestras derrotas en la vida. Eh, sí que podemos pelear y debemos pelear para, para intentar que las cosas nos vayan mejor, para sacar proyectos adelante, para mejorar en todos los aspectos. Y ese sí es un trabajo que hay que hacer, es un ejercicio que se hace. Es, es mucho más probable que tengas éxito en algo concreto cuando lo trabajas que cuando no lo haces, aunque luego dependas de muchos factores externos que no, están, eh, o que no dependen de ti, eso es evidente. Pero yo no, no considero que, que, que tengamos que centrarnos en si existe o no la mala suerte. Eh, lo que hay que hacer es eh, trabajar, vivir el presente, vivir muy intensamente y, e intentar hacer bien las cosas. Y las cosas van pasando y van sucediendo y no hay que darle más importancia cuando salen mal, eh, no hay que frustrarse ni entristecerse más de la cuenta, y tampoco hay que alegrarse ni tirar las eh, cohetes cuando las cosas salen bien, porque, porque hoy salen bien y mañana, mañana no, y hay que bien. estar preparado vale. también para eso. Entonces, no no no soy mucho de, de darle solemnidad a las cosas, porque no la tienen, no la tienen, ni ¿Cómo? las buenas ni las malas, no son solemnes. Como reportero de España Directo, Kiko, esta no es la primera vez que, que se inicia una aventura, porque como reportero de España Directo, como decía, marcaste un hito, ya que por primera vez un periodista realizó la circunnavegación de España en velero. ¿Cómo surgió esta iniciativa de decidir dar la vuelta a España en, en un velero? ¿Esa sí la terminaste? Sí, esa era más fácil. Bueno, esa está pegadita a la costa, bueno, esa tenía no tenía, tenía tanto peligro, ¿no? Sí, nada, así íbamos en un barco bueno y sí, era otra cosa. Eh, no era una aventura extrema. Pues eh, básicamente eh, lo hice porque necesitaba navegar y, y estaba haciendo un programa como, aquí, como España Directo que, que además funcionaba muy bien y, y teníamos mucha audiencia y yo quería hacer algo distinto. Y como a mí me gusta navegar, pues propuse esto. Y ya de paso, cuando lo estuve haciendo, empecé a, a, a proyectar y decir, bueno... Esto podría ser un programa de televisión y no solo reportajes dentro de un programa de televisión, sino un programa de televisión en sí mismo. Y ahí empecé yo a incubar la idea de algún día hacer un proyecto televisivo navegando, que luego es lo que hice cuando, cuando puse en marcha Capitán Q. ¿Qué te aporta más satisfacciones a título personal? ¿Tu trabajo como periodista o tu faceta de navegante, aventurero, el contacto con el mar y la naturaleza? Bueno, yo creo que el contacto con el mar y la naturaleza son muy importantes eh, para alimentar el espíritu. Es nuestra, eh, de, de todas las dimensiones en las que, en las que estamos, eh, es la más importante. El trabajo, me gusta mucho, yo soy un apasionado del trabajo, disfruto muchísimo haciendo aquí la tierra. Cuando voy además a trabajar los domingos me río mucho porque me lo paso muy bien con el equipo, tenemos un equipo magnífico. Eh, yo siempre digo, digo que además es que la mejor forma de trabajar es divertirse trabajando. Uh -huh. Y yo me divierto mucho cuando voy a trabajar. Ese buen rayo creo que lo transmitimos bien al espectador y son dos facetas de mi vida que, bueno, conjugan perfectamente, pero son muy distintas, o sea, se compenetran y compaginan y encajan bien como las piezas de un puzzle, pero son diferentes. Yo a nivel espiritual necesito la naturaleza y el mar. ¿Y qué proyecto te queda como realizar como aventurero? Ya no digo como periodista, sino precisamente con ese espíritu. Uf, Uf ya Me quedan mil. Mira, te voy a decir, voy a decir una cosa. El, la semana que viene, en principio, si no van mal las cosas, yo creo que será la semana que viene, pongo en marcha un canal de YouTube que se llama H2Q. Como H2O, pero H2Q. Uh -huh. ¿eh? Que hace Ahí, referencia hay, palabras, ¿sí? a... <ríe> es, un, es un canal de YouTube en el que lo que voy a hacer es navegar eh, navegar lugar bueno, voy a, voy, a, voy a mostrar sobre todo lugares a los que solo se puede llegar navegando eso es algo que yo creo que está pendiente para, para el gran público eh, lugares a los que solo se puede llegar navegando y voy a documentar también su realidad es decir no solo voy a mostrar paisaje, belleza sino que también voy a poner el, el dedo en la llaga, voy a ver si, si están bien cuidados si, si son lugares en los que hay plásticos mm -hmm. si hay basuras, si hay desperdicios si la gente tira eh, contenedores electrodomésticos eh, neumáticos eh, porque nos llevaremos sorpresas seguramente navegarán en sitios a los que eh, la, la gente no los conoce no si no se los enseñas porque son sitios a los que solo se puede llegar navegando y ahí nos encontraremos o me encontraré de todo eh, cosas muy bonitas y cosas muy feas y quiero mostrarlas eh, lo primero además cuando uno pone en marcha un canal de YouTube Paloma es pues claro esto es ¿qué hago? No? ¿qué enseño? Claro, ¿Qué, claro. ¿qué puedo hacer ¿Qué cuento, yo? si hago un canal de YouTube ¿Qué hago para ser distinto a los demás? No, no porque me considere mejor que no lo soy, sino simplemente por, por, por aportar un poco de valor. Porque para hacer lo que hacen otros, sí, ¿para sí. qué lo voy a hacer yo? Uh -huh. si seguramente otros lo harán mejor que yo. Pues, eh, ¿Qué puedo hacer diferente? Y pues mira, voy a hacer una cosa. Como yo navego y soy periodista, pues voy a, voy a navegar sitios que la gente seguramente no conoce. Y voy a, y voy a mostrarlos. Y ya está. No me quiero complicar mucho la vida, pero eh, intentaré buscar también basura, plásticos, etcétera. Eh, ya he grabado un par de capítulos, pues ya te digo que lanzamos la semana que viene si sí. todo va bien, eh, y he mostrado plásticos en lugares muy bonitos, pero es verdad que no los he podido recoger porque no tenía cómo. Eh, a partir de ahora, cuando me vaya a navegar, voy a hacer una cosa un poco extraña, que es me voy a llevar dos embarcaciones y una va a ser solamente para cargar basura. Pero ya te digo, en lugares muy, muy recónditos, donde sea muy difícil llevar. Y aún así hemos llegado, ¿verdad?, para dejar nuestras, nuestras basuras. Parece, parece increíble. Sí, llegan. Las, las basuras llegan a los sitios. Es una cosa... <risa> Aislado. El 23 de agosto del 2013 comenzó la epopeya de Kiko Taronji. Su viaje hacia Estambul. Un viaje que sería a ninguna parte o precisamente a todas. <risa> Hoy... Tengo la oportunidad de contar con Tito... Kiko, perdón, Kiko y discúlpame, en el programa. Y, y te voy a invitar a jugar un poco. Y te propongo una forma divertida de, de conocerte. Respóndeme sin pensar demasiado, con tres cuatro palabras a lo sumo. Si dirigieras una película, ¿a qué género pertenecería? Drama. Drama. Hmm. Dejémoslo ahí. De pequeño que quería ser... <risa> ¿Qué quería ser de Dime, pequeño? Perdona, no, no, sí, ¿qué, ¿qué quería ser de pequeño? Mira, actor me apetecía. ¿eh? Bueno, es lo más parecido, si te advierto, de estar delante de la cámara, en cierto modo, ¿no? Sí, lo que pasa es que la ficción me tira mucho. ¿eh? Yo de, a mí las películas históricas me, me, me, me encantan. Entonces, no sé, alguna vez interpretar a algún, algún personaje histórico, eso me encantaría. Me parecería lo más, lo más, de lo más. Y entonces, si pudieras viajar al tie en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? Yo viajaría al pasado. ¿Y te gustaría encontrarte con alguien concreto? Hombre, hay personajes históricos que me fascinan. ¿Por ejemplo? Eh, Carlos V, por ejemplo. Me encantaría tener una reunión con Carlos V. ¿Y qué le vas a preguntar o qué le preguntarías si pudieras a tu yo de dentro de 20 años? ¿Arriesgaste? ¿Continuaste arriesgando? ¿Y un día perfecto en tu vida cuál sería? Oh, eh, en un barco de vela, vamos. Eh, <risa> levantarme <risa> por la mañana, coger un barco de vela, fondear, pegarme un bañito, un buen libro, una copa de vino, una buena compañía. Ese es el día perfecto. Y me, además me da la sensación de que tienes muchos días perfectos. O los, intento buscar los, muchos esos, días perfectos al cabo del año. Los intentas generar. Eh, Yo si, lo intento. Si fueras un, eh, una publicación, ¿de qué, publicación se, o sea, ¿de qué tipo de publicación, mejor dicho, serías portada? Oh, no sé de una novela una novela. ¿Cómo? Bueno, de hecho eres portada de tu propia novela, ¿no? Porque en Aislado ella apareces tú sí, de lleno de, de, de, de, de, de bueno, he hecho un cuadro, tengo que decirlo y con, sin, y Es que, que en no... esa tenía enchufe, en, en esa novela tenía enchufe para ser portada, ¿sabes? Bueno, eso no, no era difícil efectivamente. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Joder, por amor un día casi casi me mato me subí a un árbol para intentar entrar en, en, en una casa, casi me he caído del árbol y casi me casi me parto la crisma. He hecho muchas cosas locas por amor, ¿eh? He hecho muchas cosas locas por amor. Por amor o por o por, o, o por lo que sea. No, por lo que sea, efectivamente. Dejé, también déjémoslo ahí. De todo tu libro que hemos dicho, son aproximadamente, a ver, lo tengo aquí delante, como, como 400 páginas, un montón de capítulos. ¿Cuál es el capítulo que a, mí, a ti concretamente más te ha costado? plasmar. No, no tanto la vivencia, sino como hacernos llegar al, al, al lector la intensidad de todo lo que cuentas, porque además tengo que decirlo que es una prosa deliciosa llena de, de, de, de, de imágenes contadas por escrito, pero es que según las vas leyendo es que estás dentro de tus ojos viendo toda esa inmensidad. ¿Cuál fue la más complicada de que el lector experimentara lo que tú estabas viviendo? No sé, quizá Quizá el describir de las partes eh, eh, en general emocionales del libro es lo que más me costó, porque las partes físicas, todo el mundo sabe lo que es una quemadura, todo el mundo sabe lo que es un roce o que te peguen un, un martillazo en la cabeza. Pero las partes eh, emocionales, contarlas como las sentía yo en el mar, es, es algo que, que me resultaba un poco más complicado a la hora de intentar transmitírselo al, al lector. Eres... Con, opinas, realmente estás de acuerdo a la vista de todo tu, tu viaje conozco la respuesta pero me gustaría que me la, que me la desarrollaras, después de cada desastre uh -huh. siempre llegan buenos momentos sí siempre llegan buenos momentos eh, sobre todo porque la, la vida es como el mar yo siempre digo la vida es como el mar el mar es incierto, el mar es voluble, el, el, el mar es eh, hoy está en calma y dentro de, de media hora está furioso eh, es muy eh, dúctil y al final eh, con esto eh, con esto ocurre un poco lo mismo tú me has dicho cómo has empezado tú la frase para continuarla igual has dicho que des, detrás de, de después de cada tormenta ¿no? después de cada desastre siempre vienen eh, grandes momentos o detrás es, de cada tormenta realmente llevándolo a tu obra a tu trayectoria porque realmente la vida como el mar no puede estar siempre en alto o siempre abajo, o sea, las olas tienen sus crestas y sus valles, y, y hay una longitud de onda entre cada cresta y cada valle, y en la vida ocurre exactamente lo mismo, hay buenos y malos momentos, y hay una longitud de tiempo entre la cresta de esos buenos momentos y el valle de esos malos momentos, entonces siempre detrás de una cresta Tarde o temprano llegará un valle, cuando tenga que llegar, ojalá pasen muchos años, pero después de un valle siempre tiene que llegar una cresta, porque, porque la vida no puede llegar más abajo, tiene que, tienes que crecer, tienes que seguir, y, y al final siempre vienen buenos momentos, siempre, siempre llegan buenos momentos. Observando desde, desde tu embarcación, además sin cabina, totalmente sentado encima de un kayak, podríamos decir, ¿cómo nos has contado cómo se vive una tormenta, pero cómo se queda el mar? después de una tormenta. ¿Cómo se ve sentado ahí en, en un taburete a la merced de, de todo lo que ha pasado? Pues mira, detrás de una borrasca, de un frente frío, siempre se dice que, que... Siempre se dice esto de que después de la tormenta llega la calma, pero es verdad que después de las borrascas, de las tormentas, eh, hay más claridad en el ambiente. El mar no solo se queda, eh, vuelve a estar en, en, su, en su estado natural o en su ser más habitual que es, eh, no voy a decir calma chicha, pero pues, pues sí, pues eso, con esas oh, ondas bien. que son como, que, que van y bien y que al final transmiten paz y serenidad y el cielo queda muy, muy, muy limpio, casi absolutamente transparente, entonces detrás de una tormenta siempre también llega parte, de, de, yo siempre hablo de la parte espiritual y emocional, sí. siempre llega la claridad de las ideas, que viene contagiada del, de la limpieza del, del cielo. El cielo está tan limpio que te transmite mucha claridad también mental. Bueno, el viento se ha llevado, ¿no? Todas esas, todas esas tormentas de ideas que, que están dentro de la cabeza. De alguna forma es como que hubiera entrado dentro de, a través de tus orejas o de la frente y hubiera, hubiera limpiado. Es que, es que las borrascas limpian también, es como cuando, como cuando estás en una ciudad con mucha contaminación o con el ambiente muy muy cargado y de pronto cae una tormenta, estas espectaculares de verano y cuando termina todo huele a hierba fresca y, y el ambiente está, tú respiras mejor, el ambiente está limpio y te oxigena la cabeza, pues con, con esto, con el mar ocurre igual, después de una tormenta el, el ambiente queda muchísimo más limpio. Eh, se huele más la humedad del agua, pero, pero se huele más sana y, y el ambiente queda libre de impurezas y, y eso también, se pues al final, quieras que no, se contagie a, a la parte espiritual. Sin duda. Has vivido una experiencia uh -huh. totalmente 360 grados, con todos los cinco sentidos puestos en juego. Desde, desde esa vivencia, si lamentablemente tuvieras, y no lo deseo que así sea, prescindir de uno de los cinco sentidos, ¿sin cuál de ellos podrías vivir? Sin el oído. Es pues que en el mar además no hay sonidos, ¿no? Más allá del romper de las olas sobre tu kayak. Es que prescindir de la vista en el mar es, es una faena. Y, y prescindir de los olores, o sea, del olfato, también. Yo, puestos a escoger, el tacto es necesario, yo, yo prescindiría del oído. ¿Cómo fue volver a Madrid después de todo aquel viaje? Pues al principio tuve que pasar mi periodo de adaptación. era todo como un cambio muy brusco, de estar, <risa> de estar viviendo como un salvaje, de, como un, yo qué sé, como un personaje de hace siglos, a, a estar viviendo de pronto pues, eh, una vida ordenada, organizada y, y con normas. Y, sobre, y más que con normas, que al final es, las normas las cumples, eso es lo de menos, sobre todo eh, encorsetada, estructurada. Es decir, una sociedad que tiene sus horarios. Mm -hmm, que mm -hmm. tiene sus, y, y yo venía de estar en un mundo sin horarios, y en un mundo sin límites, en un mundo en el que comías cuando tenías hambre, dormías cuando tenías sueño o cuando podías y, y de pronto pues la vida es ordenada y, y las cosas pues no te cuadran y es un poco, estás ahí al, al principio, los primeros días, aparte vienes de naufragar, no solamente vienes de estar navegando tres meses, vienes de naufragar, pues a nivel emocional estás un poco desplazado. Pero bueno, te vas haciendo como... como a todo en la vida, ¿no? Vas aterrizando la cabecita, te dando cuenta de que hay cambios, de que, de que la cosa no es como era y, y al final a, acabas aterrizando también ¿Y los que eh, te, y, mentalmente. Y, y, y los que te acompañan en tu vida, tu pareja si la tuvieras, tu familia, tus padres, tus hermanos, ¿cómo, cómo, cómo vivieron? ¿Como observadores o como, no sé si como padecedores, tu aventura? Porque tú la viviste en primera persona, pero los que dejaste aquí no les debió ser nada nada fácil, ¿verdad? No, ellos sufrieron, sufrieron sobre todo en los últimos días, los días del naufragio, pero eh, fíjate, nunca, nunca tuve sensación de culpa eh, por, por, por hacer sentir ese sufrimiento a, a los demás, porque por primera vez en mi vida, y tenía 43 años, estaba atendiendo claramente a, a la llamada de mi corazón. Estaba siendo muy honesto conmigo mismo y estaba siendo muy sincero con mi vida. Muy auténtico, vamos a decirlo así. Y precisamente esa autenticidad... Eh, me hacía estar un poco por encima del bien y del mal. Eh, siempre hablo a nivel, no moral, ¿eh? ni mucho menos, pero sí eh, a nivel espiritual. Es uh -huh. decir, yo sabía que estaba donde quería estar y haciendo lo que quería hacer. Entonces no me podía sentir culpable por nada y eso quería decir que yo no podía ser bajo ningún concepto culpable del sufrimiento de los demás. Los demás. Por supuesto que eh, me, me generaba cierto disgusto, ¿no? Saber que, que las personas que más me quieren sufrían, pero bueno... Lo veía como parte del, del proyecto, como una circunstancia adversa con la que había que lidiar y a la que no había que dar más importancia. Pero sé que lo pasaron mal, sobre todo mis padres, el día del naufragio, evidentemente. Evidentemente. Y bueno, pues, lloraría. No hemos hablado tantas veces de esto, hemos hablado muchas veces de cómo fue ese día, esa noche, pero no hemos hablado tan en profundidad como para decirnos exactamente qué es lo que sentíamos. Eh, tal es el pudor que a veces nos da hablar de cosas que son profundas ¿eh? en esta sociedad. Así es, eh, yo he hablado muchas veces con mi padre de lo que sentí, de, de, de cómo me encontraba, pero siempre acabo hablando más de la parte física. Entras un poco en el, en el escenario de lo emocional, pero nunca profundizamos lo suficiente. Pues muchísimas gracias, <coughs> Creo que ahí hay, hay... Disculpa. Mu muchísimas gracias por abrirnos tu corazón y contarnos ese viaje interior como, como un náufrago que tú mismo dices que eres. La, la epopeya de Kiko Tarongi comienza con estas palabras que recogen su obra aislado. Los días en Madrid comenzaron a ser agrios. Nada iba bien, nada funcionaba. Meses después, tras sudor, lágrimas y mucho, mucho mar, termina la epopeya con otras palabras totalmente distintas. Vuelve a empaparme la lluvia, pero ahora sonrío. De pronto el cielo me resulta hermoso. Me río. Estoy vivo. Por fin en tierra. Dios mío, estoy vivo. gracias, gracias. Gracias. En el programa de hoy hemos descubierto que aunque queramos desfallecer, sacamos fuerzas de flaqueza cuando la ilusión alimenta nuestros pasos. Gracias, Kiko Tarongi, por permitirnos meternos un ratito en tu aventura y por acompañarnos esta mañana. Y, y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Podemos estar solos, incluso aislados, pero nos tenemos a nosotros mismos. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene, como cada domingo a las 9 de la mañana, en Crecer con Paloma Horno.